Hola amigos, amigas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh, ya tenía rato que no se hacía en vivos, así que pues estamos aquí, pues pasándolo un rato nada más. Hoy vamos a hablar de numismática, pues, pues, porque tengo algo interesante que decirles acerca de una moneda que cuento, bueno, de hecho cuento con tres. Tres monedas de 20 centavos, una del año 1943, otra del año 1940 45 y una del año 1974 pero hay algo curioso hay algo curioso que que vi aquí déjame ver si se ve si se escucha mi voz perfecto hay algo curioso vamos a vamos allá ah, antes que nada quiero saludarlos a todos eh, disculpen que no haya hecho en vivos pero déjenme acá porque estoy descuadrado <ríe> Sí, he estado muy ocupado de mi trabajo, amigos. Discúlpenme, pero los capítulos de Dragon Ball no faltan. Ahí se siguen subiendo. Esperemos a ver hasta cuándo nos dejan seguir transmitiéndolos. Esperemos que Que, que nunca nos, nos lo bloqueen. Bien, miren. Eh, vamos aquí. Nada más déjenme ver porque no se ve. Bueno, okay. Vamos a mi celular ponerles estoy vamos en vivo amigos estamos en vivo bien, esta manera es que está retrasado ahí va bien esta moneda no sé déjeme moverle aquí porque de, del que se está grabando no no que no se grabe prender la lámpara ahí está. Tengo esta moneda de 20 centavos, ay, que es del año 1974. ¿sí? Pero hay algo muy curioso que, que no encontré información de esta moneda, es lo curioso, pero es la más reciente que hay. De hecho, ahí está, ahí hasta 1975, ¿sí? pero también cuento con esta de año 1943, déjeme ponerlo aquí se vea a ver si se ve el año 1943 nomás ahí disculpen la, la luz está un poquito fuerte de el plástico no esta está si sí está muy maltratada pero no importa ahorita vamos a ver el precio y esta que es la más antigua que, que con la que cuento que es del año no es la, la más antigua es esta perdón esta es del año 1943 y esta es del año 1953. Pero esta sí está bien maltratadísima. Hasta parece que le pasó un tren por encima. Está muy chata. Pero bueno. Bien. Vamos a empezar con la información. Aquí. Dice, que dice. Es lo curioso, miren. Esta página yo tengo muchísimo tiempo eh, validando información. Pero aquí no mencionan nada de la moneda del año 1974 dice según aquí estos se, se empezaron a acuñar de 1943 a 1955 pero pero hay monedas anteriores que ahorita vamos a ver eso dice la moneda 20 centavos de 19, 1943 a 1955 pertenece al catálogo de monedas de méxico en la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda seca, año, acuñación, diámetro tirada, peso, material de fabricación y tipo de, de canto puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tienen ¿cuánto valen las monedas de 20 centavos? el precio oscila entre los 60 centavos de euro y los 60, 60 euros dependiendo del estado de conservación puedes ver todos, todos los precios de esta moneda en la descripción, los valores de la, se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra a los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio, compra o compra con ellos contactando o utilizando las herramientas de forum les recomiendo a todas las personas que tengan monedas ya sea que se inscriban a esta página de forum o descarguen la aplicación que ya les he hecho vídeos sobre eso donde pueden ustedes eh, igual comprar o vender y también vamos a ver ahorita en la aplicación bien amigos vamos a, a ver esto miren Sí, aquí vámonos eh, estas son las características eh, características de las monedas ¿sí? el nombre forma material estas estas son de bronce las con las que cuento yo el peso unos 10 gramos diámetro entre 28.5 milímetros no tiene canto ya está liso Bien, y aquí están los años de acuñación. Si se fijan, aquí nomás está del año 1943 al año 1955. Entonces, con la que cuento yo del año 1974, esta... Pues no sé, no sé, no voy a investigar más sobre eso. porque ¿Por qué no hay información en esta página? Se supone que debería de haber... Dice, las monedas de 20 centavos más valiosas y su valor actual. Todas las monedas de 20 centavos y su valor para saber la cotización que tiene una moneda del mercado. Se deben de tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y, el, y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda de México, según su estado de conservación de las monedas antiguas, consulta las siguientes tablas obteniendo los precios medios que están marcados, marcando los coleccionistas en sus colecciones. Bien, miren, aquí. Y bueno, yo tengo una del año 1943. Ya ya me puse a investigar. La UNC, la calidad UNC es la más baja, o sea, las más maltratadas, ¿sí? Si se fijan, pues aquí no tiene precio. La XF tampoco tiene precio. Aquí pues ya se podría decir que es una como la que yo tengo. Sí está maltratada, pero pues no es una buena calidad. Anda costando alrededor de 3 euros. Ah, la Proof, sí, tiene muy, muy, muy buena calidad. Anda costando hasta 8 Punto 33 euros que no es mucho pues ¿eh? a ver vamos a ver cuánto es el euro a ver estos son mm, mm, mm. euro así es vamos a ver cuántos en tres como lo que cuento anda costando unos 60 pesos mexicanos y ¿sí? ahora la otra que es la calidad pro son 8.33 vienen siendo en pesos mexicanos 164 pesos. Entonces, pues de 20 centavos a pero esta es la calidad proof, ¿sí? A 164 pesos pues sí está está razonable, a menos que tenga error de, de acuñación. Bien, la otra es del año 1953. ¿Sí? A ver. Sí, es el año 1953, la otra con la que cuento. Esta está más cara, no entiendo por qué Bueno, ahorita vamos a ver por qué Esta es la más cara, anda en 9.92 Pero no hay calidad En esta página De forum ¿sí? Solo con las monedas Que algunos coleccionistas eh, Cuentan en su calidad De monedas La más buena de este año Anda costando casi 10, 10 euros Que vienen siendo Casi 200 pesos ¿sí? Bueno pero yo quería ver la otra, que es la que con la que yo cuento, la de 1974, pero esta no tiene golpes, que es esta la que tengo aquí, que es la que les mostré hace rato. Pero no encuentro información. Eh, Gustavo Jesús, gracias amigo por tu like. Muchas gracias. Pero sí, va, vamos, vamos a seguir bajando aquí a ver dónde está el tiraje, el tiraje, el tiraje, aquí está, miren, de esta del año 1953, que es con la que yo cuento, se acuñaron 26 millones 26, 948 mil monedas, ah, ya, ya veo por qué la de 1943 vale menos, porque se la tirada de, de acuñación, pues, pues fue más, fue el doble, Sí, se fueron 46 millones si sí, fueron bastantes entonces no son escasas y aparte es bronce dijimos que era bronce bien aquí abajito hay una moneda si se fijan que dice que es del año 1957 aquí se alcanza a ver déjenle algo más grande aquí a ver. año 1957 sí y tiene un costo aproximado entre 15.15 15 centavos de euro a 633, dependiendo de la calidad proof. Pero aquí lo curioso es que no hay la cantidad de monedas que se, que se hicieron. Probablemente en la Casa de Monedas de México, probablemente esté esa información. Ahorita lo buscamos, casi al final del video, para no retrasar tanto esto. Muy bien. Y pues ya, si se encuentra una moneda en calidad pro a 633 euros, vendría siendo 633. Pues ya, es un buen varo, son 12.500 pesos. El que cuente con esa moneda, con muy buena calidad, ya tiene un varito ahí. Muy bien, vamos a esta otra página, miren. Esta página, aquí sí encontré la moneda con la que yo cuento, que es del año 1974. Obviamente no está con esta misma calidad. Sí, está como dos grados menos, menos buena que esta, pues. ¿eh? Y está anda costando 4 eh, centavos de dólar. Aquí son dólares. A ver. Eh. Creo que estas son dólares. Valor. es no que no dice. Pongando que sea dólares. Vamos a ver. Cuatro dólares. Son 79 pesos. Muy bien. Dice que hay inexistencias O sea que, pues si uno, alguno quiere tener una moneda de estas en su colección Pues aquí está Se llama Minumi <ríe> Aunque, fíjense Yo, yo trato de ver todo En Mercado Libre no, no encontré muchas Pero en Ebay sí Tomo, Vamos a ver los precios con los que se supone que están en Ebay Miren Aquí en eBay esta moneda que es del año 1974 Que es casi casi la misma calidad con la que cuenta mi moneda Dice que cuesta 10 dólares 10 dólares son 200 pesos Pues está más aceptable, ¿verdad? Bien, vamos a más abajo Miren, aquí hay otra Que es del año 1971 Es 200 pesos también De 1970 a 1974 240 pesos. Esta sí, pues no, no. Esta sí no. Fíjense. Vamos a ver la calidad. Pues sí está muy sin golpes. Pues está muy buena calidad. Pero pues sí está sucia. Entonces no tiene calidad proof. Porque pues sí ha sido. Eh, si sí ha estado. Moviéndose, pues. ¿eh? Dice que aquí son... ¿Qué dice? Eh, 199 dólares, aproximadamente 4 mil pesos mexicanos esta moneda. No, pues no. De monto confirmado, 42 dólares. Ah, no, pero esos son de las cosas de la venta. No, pues no. No, eh, Yo le hago más... Tengo más fe a estas que son de numismática... ¿Sí? A estas páginas, por si ustedes gustan y tienen alguna moneda, pues mejor confírmelo eh, el valor de sus monedas en una página, se podría decir certificada, que sea de numismática. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a al celular. Aquí tengo mi aplicación para ver las monedas. El precio de las monedas con la aplicación que ya les había Hecho en algún otro video déjeme que Que cargue Porque está un poquito lento Muy bien eh, Vamos al catálogo ¿En catálogo los dejé? Creo que sí a ver. No, creo que ahí no estaban Estaban en En historia Aquí está que no alcanzo a ver Identificación, aquí está Bien, esta fue la última que saqué ¿Dónde están las últimas que saqué? Se ve más clarito acá en mi celular <ríe> La computadora Esta a ver. Sí, Esta es del año 1974 eh, vamos a identificarla y pues aquí hay otra moneda similar a la mía del año 1974 también noches del 1973 vamos a ver en cuánto la están vendiendo en la aplicación ¿Sí? 4 centavos de euro hay una moneda un dólar no es 4.4 centavos de dólar perdón un dólar son 20 pesos 2 dólares, punto dos, 2, 2.3 y esta está bien maltratada. A ver. Está muy lento mi celular. Y esta es la más, bueno, estas dos son las más caras. 2.3 dólares que vendrían siendo como 50 pesos, ¿verdad? Está, está como la la la de 1953 que tengo muy bien amigos muy bien bien vamos vamos a buscar así nomás para pasar el rato ¿eh? quiero quiero pasar un rato ahora con ustedes vamos a cerrar esto vamos a ir a banco de méxico a ver si encontramos la moneda y ver y ver este información sí a ver esta 20 centavos vamos a copiarle así y luego tengo faltas de autografía y no no lo encuentro términos para la búsqueda 20 centavos a ver si aparece Mm. Es que trae PDFs ching Creo que voy a hacer otro video Descargando el catálogo De aquí de Banco de México A ver Es que se me, se me olvidó Buscar eso también ¿eh? Se me hizo raro que la página De de forum no tuviera a ver a ver qué dice aquí no pero estas no son buscar así eh, políticas mercado creo que había una de numismática Billetes y monedas A ver, vamos aquí Creo que había una de, de, de Numismática Diseños actuales, otros diseños Bánjico, se llamaba Bánjico Bánjico Creo que era este, ¿no? Es la no, es la misma Chihuahua Pero había una etiqueta que decía numismática Creo que la quitaron Ay, La quitaron Bueno, ni modo amigos Me voy a quedar con las ganas no, cual. El rato me pongo a, a investigar A ver ah, Miren, aquí está para autentificar Las monedas Aquí están los, lo que revisan para la autentificación de monedas. Muy bien, le voy a echar una leída a esto, a esta página. Se ve interesante. Tacto. A ver, vamos a ponerle numismática en buscar. A ver si me lanza algo, ¿eh? Última, última, última oportunidad. Última oportunidad. Aquí está. Dice, cofre de numismático. Vamos a darle clic, a ver qué pasa. Da, mm -mm. <risa> no, no, pues nada, no, ni modo. No se pudo hacer lo que quería. Luego, luego, luego busco eso. Pero ahí está el precio aproximado, pues ya, ya los vieron. Este va a ser, eh, pues, entre... 150, 200 pesos una moneda en buen estado, recuerden que es cobre, o sea, son, son cobre estas monedas, y había otra de otra calidad, ¿Recuerdan? a ver, creo que era en esta mero abajo, esta miren, y estas son antes del año 1943, estas se acuñaron de 1920 a 1943, y cuestan 100 euros, Aproximadamente con buena calidad No cuento con una de esas Para poder hacer un video Y mostrarle, tal vez se los muestre eh, Los precios Como lo he estado haciendo últimamente Pero sin la moneda física ¿Verdad? Muy bien Pues sería todo amigos, yo me voy Me despido, gracias por estar un rato aquí Y a ver si Ahorita me voy a poner a cenar y a ver si me pongo a jugar un rato Ya tengo rato que no juego World Mate A ver, pase un rato nos vemos, cuídense, hasta la próxima.